...que le dejará la pelea del Canelo Álvarez a nuestro rebaño sagrado. ¡Chiva! ¡Chiva! ¡Chiva! Saludos Chiva Hermanos, bienvenidos a la Nación Chiva. Gracias por estar con nosotros. Finalmente llegó el día 6 de mayo, el esperado por muchos, por mí no tanto, créanme. Pero este día esperado de la pelea del Canelo Álvarez en el Estadio Akron. Y muchos nos preguntamos... ¿Qué le va a dejar esto al Club Deportivo Guadalajara? De momento, por supuesto, la, la obviedad. Eh, dinero, ¿sí? A la institución y un césped en muy mal estado. Eso, así es. Es lo obvio. Eh, pensemos... Ojalá, me gustaría pensar, aunque por supuesto que no se lo estoy diciendo ni lo estoy asegurando Que ese dinero fuera para inversión en el equipo en refuerzos Si me dijeran que con ese dinero van a traer al mejor centro delantero del fútbol mexicano Bueno, programen una pelea para el siguiente torneo también Pero eh, me parece que no va por ahí Es, es un hecho, eh, sin el afán de criticar o defender a la directiva pues bueno, se buscaron recursos, se presentó la oportunidad, ahí estaba y dijeron, va, y lo que sí es un hecho es que esta pelea la metieron con calzador, ya eh, es una agenda muy, muy apretada, eh, la manera en la que y la fecha en la que se calendarizó, de hecho estaba programado para el Jalisco y, bueno, eh, para no entrar en tanto detalle. ...de cómo fue que se programó... ...lo que sí me gustaría tocar... ...es eh, las situaciones... ...que se vienen... ...ya dije las obviedades, ¿no? ...pero algo que también se podría presentar... ...y que no me gustaría... ...acaba de llegar a nuestro... ...a nuestra institución... ...Fernando Hierro, ¿no? ...un tipo que viene de, de primer mundo... ...de fútbol, de primer nivel... ...donde... ...que yo sepa... y sí, sí se hacen este, conciertos en estadios... ...pero... Debido a tu instancia final, eh, la liguilla se juega a media semana de próxima Por fortuna, Guadalajara clasificó de manera directa, no libró el repechaje y hasta el partido de vuelta se va a jugar en el estadio Akron Pero si no hubiera sido así, vaya problema en el que habrían metido eh, a la directiva, al Guadalajara, a la federación la propia liga eh, se habría puesto esto de, de cabeza. A lo mejor se hubiera jugado en el Jalisco. Esas ya son suposiciones. Qué bueno que no pasó. Pero son cosas que de alguna forma esta directiva que acaba de llegar. También lo ven, lo están viviendo, lo están conociendo. Se están adaptando al fútbol mexicano. Y yo solamente espero que en algún momento no haya un desencanto. ¿no? Eh, las relaciones bien dicen convivencia humana. Las relaciones se, se desgastan. ¿Cómo empezó nuestra historia entre José Luis Higuera y Matías Almeida? Muy bonita, ¿no? En, por allá del 2015. Y fue avanzando, fue avanzando, fue creciendo. Ya hemos hablado tanto de los logros. Y después terminaron eh, con muchas rispideces. Ahora se acaban de encondentar. Ayer lo platicábamos en, en, en el video de ayer. Pero eh, no me gustaría que, por ejemplo, ahora que se está haciendo un buen trabajo por parte de Fernando Hierro y la gente que llegó, pues no se desenamoren, ¿no? De que en el fútbol mexicano en muchas ocasiones eh, entiendo la necesidad a veces de, del dinero para poder solventar y que el equipo, el club funcione, pero que no se vaya a desenamorar eh, cuando se dé cuenta, y se está dando cuenta me parece muy pronto, que eh, pues en muchas ocasiones aquí en el fútbol mexicano se antepone lo económico, a lo deportivo Insisto, esta pelea se metió con calzador La, la fecha, por ejemplo, el calendario De, de Liguilla se conoce Desde el inicio del torneo eh, Se conocía el compromiso, por ejemplo De la Copa Chivas eh, Sub-15 femenil Y aún así, metieron esta, esta pelea Espero que esto no traiga Problemas más adelante Ahora Hablando también de la parte deportiva, se habla mucho del equipo varonil y que qué bueno que calificaron a repechaje de manera directa, pero también hay otras afectadas. El lunes juega ahí nuestro equipo femenil. Antes de continuar, los invitamos a que si no son parte de la Nación Chiva, le den clic al botón de suscribirse, denle clic también a la campanita de las notificaciones para que les llegue el aviso cada vez que haya novedades en el Club Deportivo Guadalajara. Si les gusta el video, ayúdenos a que el canal siga creciendo, a que el video siga también llegando a más Chiva Hermanos, dándole clic al botón de like y dándole clic también al botón de compartir. Les decía... Las más afectadas en este momento para mí es, eh, es el equipo femenil, porque juegan el lunes. Partido importantísimo para ellas. La pelea va a terminar el día sábado a la medianoche. Y van a empezar a trabajar en el desmontaje para que el próximo lunes ya juegue ahí nuestro equipo femenil, su partido contra Pachuca, que además eh, en caso de sumar les daría el liderato general en una cancha que por supuesto no va a estar en buenas condiciones. Por si fuera poco, eh, se programó desde hace tiempo también eh, la final de la Copa Femenil Sub-15 ahí mismo, en la cancha del Estadio Akron para el próximo lunes aquí está el rol de juegos y me voy a saltar hasta la final, que está programada para el lunes 5 de la tarde en el Estadio Acron, previo al partido eh, de Chivas Femenil contra Pachuca, se va a disputar esta Femenil Sub-15, esta final Femenil Sub-15, entonces pues les digo, todo se metió con calzador, esto hablando de las mujeres, que son las, las primeras afectadas, eh, o quizá no, quizá los primeros afectados fueron los jugadores del Tapatío, porque este sábado tienen su partido de cuartos de final, partido de vuelta, ya el definitivo, y lugar de jugarlo en el Acron, lo tienen que jugar en el Estadio Jalisco. Sí, todo esto, todas estas cosas no se calculan no las calcularon o las calculan y ya cuando dicen mal los mandamos al Jalisco total si sí, juegan a puerta cerrada porque así juega el tapatío en el acro una puerta cerrada pero ahora que había una oportunidad de abrir la puerta a la afición pues no Van a jugar en el Estadio Jalisco sin acceso, por supuesto, al público. Ahí habrá algunos invitados porque Chivas eh, estuvo regalando eh, algunas cortesías, pero no es con venta al público, no es acceso al público. En general, el partido de esta tarde de nuestro Tapatío en el Jalisco es a las 5 de la tarde. Chivas Tapatío recibe a Tlaxcala con el empate. Nuestro equipo tiene para avanzar. El primer equipo, esto sí ya se ha hablado, va a tener al menos otros 10 días de recuperación esta cancha para que jueguen por ahí del 13 o 14 de mayo su partido de vuelta de los cuartos de final, pero aún así va a haber actividad femenil de la Copa Sub-15, eh, ya veremos si regresa también el Tapatío o no eh, por lo pronto para el equipo varonil todavía restan algunos días para que se dé su partido de local en el Estadio Acron rápidamente, en un rato más, eh, vamos con la agenda, en un rato más juega eh, el Guadalajara que recibe a Santos, eh, cuartos de final de vuelta, nuestro equipo tiene la ventaja de un gol, 4-3 ganó con derrota hasta de un gol accederían a las semifinales el Tapatío va empatado a 2 con Tlaxcala, con un empate también accede a las semifinales y para el día de mañana nuestro Guadalajara visita Nuevo León Sub-18, este Guadalajara Sub-18 tiene la ventaja de un gol contra cero Bueno chicos hermanos, por ahora es todo gracias por vernos hasta el próximo video de la Nación Chiva. Si te gustó este video, ayúdanos a compartirlo. Gracias por seguir en nuestro canal.